Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Iquera. Hoy les voy a presentar algo de la Fundación SCP. Me acaban de contratar. Bueno, hoy les voy a presentar al SCP 4975. Clasificación de objeto Eclit. Este SCP es un... Es muy extraño y peligroso. No sé por qué está en el collate, pero vamos a leer los procedimientos especiales de contención. El SCP-4975 debe estar contenido en una celda de contención de acero estándar. El contacto humano de SCP-4975 está prohibido. En caso de una brecha de contención, el personal de la fundación que es precisamente un agrietamiento Rítmico, debe ayudarse de otras personas y esperar pacientemente hasta que SCP-4965 sea devuelto a su cámara de contención o hasta que el sonido se detenga. Descripción: SCP-4975 es una entidad vagamente humanoide con varios atributos aviares. El más notable de todos es su pico, por lo general. Su estructura corporal es larga y delgada y sus miembros se reducen a, ex, a extremidades sin forma carentes de dígitos distintivos. Una capa de piel gruesa y endurecida cubre todo su cuerpo, incluyendo el pico. Sus vértebras cervicales no están interconectadas y parecer pueden moverse independientemente una de sus otras SCP-4975 rota continuamente una vértebra a la vez de, at de atrás hacia adelante terminando en su cabeza de manera rítmica. Esto produce, esto produce un sonido de chasquido o crujido con cada movimiento SCP-4975 se lo deja mover su cuello de esta manera cuando se prepare un ataque bueno, esto es lo más que puedo, que puedo. Hoy ya vamos a leer el anexo 49.75. El siguiente registro de eventos detalla de una contención, vi, de una, detalla del contenido de un video capturado por las cámaras del cuerpo de uno de los operativos de la fundación que ha investigado recientes informes relacionados con, esos, con el S.P. 9.75 cerca de la selva de, Negra Busque Negro Alemania. No se grabó ninguna hora. Inicio de registro 16-9-2002. A la 1 de la tarde. A la 1 y 52 y 49. Y Ah, bueno prólogo ah, no, prólogo yeah. los operativos de la fundación estaban investigando a un ciudadano de Friburgo que les había dicho a la policía local que estuvo en un, un chasquido local que estaba estando está, estado oyendo un chasquido rítmico durante más de cuatro meses y que alguien y que alguien y que alguien lo ha, ha estado acechando. Los operativos los habían puesto bajo su custodia y les había dicho a la policía que experimentada paranoia y alucinaciones auditivas debido a los efectos de la quimioterapia que había recibido en ese momento como encubrimiento. El día que fue ordenado al hombre que les mostraría donde había visto por última vez al SCP-4975, se registró lo siguiente. Varios operativos armados de la Fundación caminaban por una zona boscosa. ¿Puede ser visto a uno hablando con un transductor en la... de... De mano, un ciudadano de frívogo está entre ellos, parece estar sin aliento y nervioso, mirando a su alrededor frenéticamente. Dice algo y señala un árbol. Algunos de los operativos se giran para ver lo que está mirando. Dice, parecen confundidos. No hay nada detrás del árbol visible. en el, el hombre parece entrar en pánico y tropieza hacia atrás. ...aún señalando nada. Nota. Según las, las imágenes de vigilancia... ...en este momento ese espejo no y no, 35... ...había dejado de girar su cuello hoy... ...y en su lugar estaba mirando inmóvil a la esquina... ...sureste de una sala de contención. De repente el hombre local fue... arrojado al suelo y golpeado varias veces en la cabeza... ...y el torso... ...y el torso por un agresor invisible... Varios operativos disparan al, a la presunta fuente de ataque, pero no le dan nada, a nada. Uno intenta agarrar al hombre y arrastrarlo, pero fue una gran herida, comienza a aparecer en su estómago, desde donde parece estar anclado. anclado. El, op el operario se sí, comienza a... El operador se rinde después de intentar mover al hombre. Solo más rasgones abren en la herida. El agente que habla con el transactor de la mano levanta su arma de fuego y dispara al hombre local en la cabeza matándolo. Después de unos momentos, las tiras de carne empiezan a ser arrancadas. Eh, donde cada cadáver una por una, una vez, una vez que las tiras se separan completamente del cuerpo desaparecen. En este momento, SCP-4975, que, no que no había sido alimentado, pareciera haber comiendo. Fin del registro. Anexo-4975-B. Una antigua canción infantil de Ademaya que tiene relación con SCP-4975, ha, perd ha perdido la mayor parte de su esquema. Rítmico debido a que ha sido traducido al alemán. Acaba la canción. Tic-toc. Cla claquetea el reloj cucú-cucú. El pájaro de adentro canta. Tic-toc, tic-toc. Tic-toc, tic-toc. Hace tic-tac en el tiempo. Hace tic-tac en su corazón. Que viva mientras escuche su canción. Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Escucha atentamente para cuando se detenga. El polluelo sale de su hogar. Tic toc, tic toc, tic toc, tic. Los oídos se detuvo. Hijo mío, eso significa que ya tu tiempo se ha acabado. Bueno, esto ha sido SCP-4975. Por favor, vean otros de mis videos. Me ayudaría bastante si se suscribieran y dejen un like y si se suscribieran. Digo, activen la campanita también. Así se les informará cuando saque un nuevo video. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.